Ya compadre, aquí estamos nuevamente en otro episodio más del juego del recuerdo Yo les traigo aquí el Ninja Comando, nivel 7 y 8 son los últimos que les estoy trayendo de Este fantástico juego de Atari que a muchos nos costó en esa época poder terminarlo ¿Mm? Ya hemos hecho tres episodios, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y ahora finalmente niveles 7 y 8 aquí en el jueguito del recuerdo ¿Mm? Yo sé que lo estuvieron esperando a y todo el show, pero aquí ya estamos Y lo vamos a terminar para ustedes Oye, sorry que las teclas suenen, porque estoy jugando con tecla. Me gusta jugar más con tecla por el tema de la precisión. No es que merezca el joystick de Dari, pero me gusta más la precisión del teclado, ¿ya? Bueno, aquí saltamos este compadre, aquí saltamos de nuevo por precaución, ese hueón va a disparar, saltamos. Ahí nos tenemos que tomar una pausa, ese one te dispara y saltamos. Seguimos corriendo, acá esperamos que caiga este buen cuando toque la primera línea, saltamos acá, pasamos por el medio, seguimos corriendo. Ya, no pasó nada, nos salvamos y estamos. Ya, es que siempre caen unos buenos que disparan, pero no se preocupen por eso. Esta zona ya pasamos piola acá, corriendo. Ahora vienen las partes complicadas. En esta parte, aquí no pasa nada, siempre por arriba. ¿eh? Y acá empiezan a contar cinco calaveras desde acá. Una, dos, tres, cuatro y la quinta. Y aquí estos buenos van a empezar a salir. En la tercera calavera ahora nos subimos esperamos que se llene el personaje y nos vamos ahora seguimos corriendo esperamos que disparen saltamos lo mismo para acá esperamos que disparen ya pasamos acá nos quedamos acá arriba ya esperamos que se llenen los cuatro personajes porque qué es lo que pasa que acá más adelante se llenemos unos que disparen entonces la cantidad de personajes que son esos cuatro que están ahí van a evitar que salgan buenas que disparen por acá mantienen el joystick siempre hacia arriba y el hueón trepa acá saltamos también Acá también, igual, tratamos de no caer, de mantenernos siempre arriba, ya, que se llene la pantalla de personaje, ya, esperamos allá, uno para allá, uno para acá, saltamos, ya, seguimos avanzando, avanzando y avanzando, aquí esta parte es comida complicada, vamos, que se puede, compadre, y logramos pasar, desde ahí arriba es lo mejor, y ya tendríamos nivel 7 terminado, ¿Mm? Uff, brígido. ¿Ya? Ese sería el nivel 7. Y finalmente estamos acá en el nivel 8 del juego. Donde aquí ya, miren, ¿saben que Si morimos ya lo mismo, esperemos que no. Pero, pero en esta parte eh, tienen que tener cuidado con estas plataformas porque hay algunas plataformas que, por ejemplo, si yo salto muy en la orilla, puedo caer al vacío, ¿cachai? Entonces aquí ya vamos bien. Ya, aquí ya a correr nomás y aplicar práctica nuevas de ninja. No es muy complicado aquí. Ya, siempre tratar de, esper de esperar los cuatro personajes. Ya, y aquí lo mismo. Mucho cuidado con las plataformas. Aquí hay una plataforma que eh, tenéis que saltar más o menos en el límite porque está muy alejada ya está. Ah, hábil ninja, mira, en el límite, ya vamos. Y ahora ya con Tuti nomás. Aplicar, weón, puta. Técnica ninja nomás, porque no es tan complicado, por lo general siempre tratar de que weón queden los cuatro personajes en pantalla y se pueden dispara para allá, ahora para acá, ya vamos. Vamos nomás, vamos que se puede compadre. Por el juego del recuerdo, vamos. Vamos weón. De más que lo pasamos, pero si la, la idea es quedar invicto, ojalá Vamos que se puede. Saltamos nomás acá. Lo mismo aquí. Oh, vamos. Vamos weón. Ups. Ya, bien, no vamos tan mal. Uh, weón, al límite. Vamos que se puede, compadre. No es tan complicado, no es tan complicado. Han pasado weas peores. Vamos que queda poco. Vamos, vamos. Ah, weón. Y. Y. Ah, compadre. ¿Qué tal? Este sería el final de Ninja Comando, compadre. Esto es lo que estábamos esperando hace rato, ¿cachai? Terminar el gran juego Ninja Comando. Estoy muy tranquilo porque ya tenemos todo nuestro juego completo. Esta vez le coloqué abajo aquí, como pueden ver, la carátula del juego para que cachen que es el, el final. Y donde tenemos ya nuestro juego completado. Del nivel 1 y 2, 3 4, 5 y 6... 7 y 8, algo que no he visto en internet eso sí, he visto solamente que alguien llega al final, pero no he visto tal cual como el electrician eh, llegar al final del juego esto me hace muy feliz así que, bueno, a ver, veamos qué pasa ahora veamos qué sale en el final del, del jueguito ¿Mm? nivel 8 completado tiempo de bonus tanto, felicitaciones tú has completado Ninja Comando puta me siento bacán, Zeppelin Games, ahí tienen Terminé su ninja comando de Atari. Bueno, y, y así parte nuevo, ¿cacháis? 1989, Zeppelin Games Limitada. ¿Ya? Bueno, no sé qué más decirle. Eh, ahora voy a empezar a subir otros juegos más también. He estado dejando el canal un poco abandonado. Pero vamos a ir retomándolo a poquito, ¿ya? Espero que les haya gustado este final de ninja comando. Ya pueden tenerlo y, y pueden verlo por completo en, en mi canal. ¿Ya? Bueno, nada, sin nada más que decir, no dejen de ver lo, los demás juegos que voy a estar subiendo esta semana Y bueno, les dejo un gran abrazo a todos, feliz porque ya hemos terminado Ninja Comando Chao, que estén bien